¿Y qué estáis haciendo? Pues estamos identificando, poniéndole el chip a los pequeñitos, a todos los pequeñitos que llegaron: a Arce, a Lucía, que es ella, Sofía. Bueno, eh, Sofía eh, y Arce ya lo tienen. ¿Te molesta la pierna? Sí, si no? No, no Y como sabéis. ¡Ey! Vale. Espera, espera un segundo Ay, ya, sí, un poquito, un poquito, los... un poquito Ya está Muy bien Muy bien, bien. Mm. Está enfadada ahora A ver qué te pasa en el lector sí. Para ver qué lo tienes bien Pues como sabéis ¡Ay! ay, Sí, te has enfadado Me un poco, ya te vamos ir. a dejar. Éxito. ¡Muy bien! El santuario, pues, ellos son considerados como los perros o los gatos, animales de compañía. Y es algo que nos ha costado muchísimos años, porque como sabéis, en otras comunidades autónomas, obligan a que lleguen una etiqueta en la oreja, como si fueran productos para consumo, ¿no? Y, y es súper bonito. Porque lleva un microchip con un perrito o un gatito. Sí, eh, pues tiene que dar los de alta, el registro de animales de compañía. Tengo trabajo ya. Sí. <risa> y, y es un número de identificación de un animal libre. Y es súper guay. Con su manita. <risa> de Muy bien. Y bueno, vamos a seguir que nos quedan. Y, y tienen su cartilla también para cuando viajamos por ahí. Pues llevarnos su cartilla. Bueno, está la de todos. ¡Qué guay! Ya están los tres, ya. Sí, están todos. Ya, ya están todos con su chip. Y súper contentos, ¿eh? Les ha dado sí, igual, sí, ¿eh? Todo... Eso. Desde luego no parece que les haya importado mucho. No.